...bienvenido a todos... ...hola... ...¿qué es?... Eh, ...bueno este encuentro es esencialmente una fiesta... ...de los niños de nuestra diócesis de Cádiz y Ceuta... ...queremos una jornada muy festiva... ...muy participativa de todos los que son nuestros niños... ...de las parroquias, de los colegios, de los grupos... ...por sentirnos y expresar nuestra alegría... ...por ser seguidores de Jesús". La Infancia Misionera es una institución de la Iglesia Católica... ...para promover la ayuda recíproca entre los niños del mundo... ...miles de niños de todos los continentes... ...participan en la obra pontificia de Infancia Misionera... ...cuyo lema es, los niños ayudan a los niños. Pues nada, lo vamos a celebrar el día 24 de enero en todas las parroquias, colegios y centros de la diócesis porque, además, somos convocados por ello desde Obras Misiones Pontificias. Os animo a que participéis en las misas, en vuestros colegios y, sobre todo, en las catequesis. Infancia Misionera es pionera en la defensa de la infancia. Se adelantó 80 años a la primera Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de Ginebra, y más de 100 años al nacimiento del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, conocido por todos como UNICEF. ¿Tú por qué tienes que venir? ¿Tú por qué tienes que venir al encuentro? No. ¿Tú por qué tienes que venir? Te lo juro que me atajo, ¿eh? Por Dios, no mirarme, ¿eh? Dile tú a él por qué él tiene que venir a la infancia misionera. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es tu nombre? Chemi. Chemi. Chemi. ¿Por qué no te vienes a la infancia misionera? Yo voy ahí, seguro. ¿Sí? ¿Y por qué vas a venir? Porque la fe del Señor me acompañará siempre y tengo ganas de ir a pasar un buen rato. ¿Con un montón de niños? Olearse, toma, claro. Bueno chicos, tenéis que venir al Encuentro Misionero. Vamos a pasar un buen rato, rodeados de buenos amigos y cantando canciones divertidas. En España la Jornada de Infancia Misionera se celebra el cuarto domingo de enero. Este año la jornada será el próximo 24 de enero de 2016 y tiene como lema, gracias. La preparación de esta jornada empieza con el adviento misionero y la presencia de los niños en las calles como sembradores de estrellas. ¿A partir de qué edad podéis participar? A partir de los 10 años y no tenemos límite. Si os sentís niños podéis venir. ¿Y cómo podéis eh, prepararos? Pues con la ayuda de vuestros catequistas, de vuestros párrocos, de vuestros, vuestros profesores. preparar una buena canción y veniros que lo vais a pasar muy bien. ...os invitamos al Encuentro Diocesano de Niños y Festival de la canción Misionera... ...que tendrá lugar el próximo 30 de enero de 2016... ...en Aluc Casas Viejas. Os esperamos a todos el día 30 de enero... ...desde las 10 y media de la mañana... ...hasta que termine el día y nos hartemos... ...y os invito a todas las parroquias de aquí de Cádiz... ...a participar en este evento de la Jornada de la Infancia Misionera... ...muchas gracias. ...os esperamos a todos... ...solo un niño entiende plenamente... ...el dolor, la alegría... Eh, ...todo lo que un niño pueda estar viviendo... ...los mayores acompañaremos... ...pero... ...solo os acompañar... ...ustedes vividlo... sed alegres... ...y todos juntos vamos a dar... ...gracias a Dios... ...por lo mucho que recibimos de él... ...sobre todo... ...por sentirnos... ...miembros de la comunidad cristiana... ...de la comunidad creyente... ...y juntos... ...amar y seguir a Jesús...